distribuyáis por la sala. Bueno, a ver, voluntarios para sujetar un iPad en grupo, más o menos por aquí para que se vea. A ver, a ver. otro para esta zona. Se, su fin de entrada es un 2004. Si alguien se quiere poner de pie, se pone de pie y se lo enseña a los demás o levanta así el iPad y lo ve. Digo, también el que no lo vea, pues se lo cree que funciona y como a los demás les ve felices, dice, pues debe funcionar. Entonces, pues adelante, porque ya no podemos hacer más despliegue, pero bueno. Luego, si queréis, proyecto uno en la pantalla para que veáis el efecto del tiempo real, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, voy poquito a poco, ¿vale? Esta es la herramienta, este es el interface que vosotros vais a ver. Lo que hacemos es vincular el iPad de vuestro hijo con cada uno, con vosotros. Entonces... Pues, um... Primera idea. Padre y madre, dos usuarios distintos. ¿De acuerdo? Que pueden convivir perfectamente. ¿Vale? Eso. Para empezar. No, digo, digo que no. Vale, voy vale, a cambiar la que, además de convivir perfectamente, no, no van vale a intercambiar, o sea, a través de la herramienta no se van a hacer la puñeta al uno al otro. anda, eh, me he dado cuenta, no sé. Bueno. Vale. Cero incompatibilidades. Mirad, la parte de arriba es muy, esto es muy sencillo, es una botonadura que te va a dar acceso a diferentes elementos, luego me voy a meter los más complicados, que tampoco los Código de colores, os quedáis con él, aunque luego os vamos a mandar información. El verde, sí. El rojo, no. Y nos queda un color, que es el naranja, que es en todos aquellos casos... No, bueno, no hace falta que lo levantes todo. Pues si te cansa hacer El naranja, que es cuando apliquemos nosotros un filtro personalizado. Entonces, ahora, para el juego de manos. ¿Cómo funciona esto? Una línea institucional que va desde las 0 horas hasta las 24 horas. Eso es la institución, el colegio. El colegio, en vuestro caso, bueno, vamos a decirles, como vamos a construir sobre lo que ya tenemos, no vamos a desmontar todo lo que ya hemos creado. En vuestro caso, prioridad a eso, mientras las ideas no cambien, YouTube está permitido. ¿vale? Entonces, la institución desde las 0 hasta las 24, YouTube está en canal abierto. Vale, luego tenemos una banda que va desde las 8 hasta las 5 de la tarde, que es el horario docente. Donde nosotros interactuaremos con la institución, con los aetas de nuestros alumnos. Y yo, cuando entre en una sección, veré a todos mis alumnos en un formato... Mira, lo voy a desplegar para que lo vayáis viendo. No, este es un perfil padre. Sí, este es un padre con cuatro hijos. Y a los cuatro con ahí, Bueno. Por... de 8 a 5 funcionamos nosotros y no nos hacemos daño que recordáis que hubo un primer momento que nos hicimos daño, no sé si recordáis la primera charla de Gatún con los códigos de las restricciones del iPad que al día siguiente fue un horror tener que llevarnos a casa para recordar el numerito que habíamos puesto y tal pues aquí no nos vamos a hacer daño porque trabaja con nuestro NLM está integrado en el NDM del colegio ¿vale? en Airex, el famoso Airex por cierto, vuestros hijos están también educados que esta semana han entrado en crisis todos, porque a Edwards se le ha ocurrido cambiar el icono del agent. ¿Veis? El agente es un icono azul con un escudo, que es el app del MDM. Lo han cambiado con un hexágono azul y le han llamado Hub. Y todo el medio en cola a decir: Yo no he instalado nada que no haya visto. <risa> <risa> ellos lo tienen muy interiorizado. ¿Vale? Muy interiorizado. con lo cual. Que hemos ganado mucho camino de Mucho camino diferente. ¿Qué pasa a las 5 de la tarde? Que a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente el poder es vuestro. ¿Vale? El control del dispositivo. Es lo que habitualmente llamamos un control. No nos podemos hacer daño, porque a las 8 de la mañana lo que vosotros nos tenéis el control y lo que hayáis puesto. O sea, imaginad que a un niño le habéis puesto que no tenga ninguna aplicación y yo llego a clase, le doy todas las aplicaciones y me pongo a trabajar. Vale, digo, estoy poniendo un caso muy extremo para que lo visualicen. O sea, que nunca vamos a entrar en un conflicto operativo. ¿Sí? Eso lo entendemos. Tenéis toda la libertad para hacer las cosas sin pensar, al día siguiente a lo mejor mi hijo llega al colegio y resulta que no le pueden poner porque yo tenía que poner un código y no... nada, nada, nada de eso. ¿De acuerdo? Si la institución ha decidido que YouTube está en abierto vuestra capacidad y la mía como profesor es bloquear YouTube. Eso lo entendemos. ¿no? Es fácil. No sé si la idea al revés, que YouTube estuviera cerrado siempre, nosotros lo abriríamos. Nosotros lo podríamos abrir. Entonces, por eso el código verde lo que hace es aplicar lo que la institución ha decidido y el código rojo lo que tú decides. Pues no quiero que tengas YouTube rojo. Bueno, ahora lo hacemos funcionar y lo ves. Os voy a enseñar aquí una cosa que va a ser interesante y me da pie a explicaros un elemento bastante necesario, que son las generaciones de informes. A ver, esto lo que os da es un informe completo de navegación de los iPads de vuestros hijos. Este como veis ha navegado poco porque se utilizamos de prueba y entonces... Bueno, eh, aparecen por ejemplo dominios... Esto yo lo dejo para que lo exploreis porque estamos aprendiendo todos y aprendemos despacio y yo también llevo mi ritmo. Dominios más solicitados, categorías más solicitadas, top 30 de palabras buscadas, dominios bloqueados que están más abajo, top 10 de dominios más bloqueados. Es decir, si mi hijo está intentando entrar a un sitio y se lo deniega, me va a dando la cantidad de veces que intenta entrar a ese sitio y se lo está denegando. Esto, ojo que lo que acabo de decir se os ha ido al lado, al lado negro de la fuerza. <risa> no, es que está intentando entrar una hoja que se llama monografías, porque necesita hacer un estudio de Albert Einstein. Y resulta que los controles de filtrado web le están impidiendo entrar. Y os está dando una información y dice, papá, libérame esta web que me hace falta para trabajar. Os la liberaré. Os, os va rápidamente todo al lado oscuro y no puede ser. Bueno, con los informes, ¿para que quede claro? De 8 a 5, el niño navega conmigo, el niño hace clase, el niño está en el colegio y los informes los visualizo yo. De 5 de la tarde a 8 de la mañana, vuestro hijo navega por casa, hace lo que sea en casa y esos informes los visualizáis vosotros. Yo no visualizo lo de vuestros domicilios y vosotros no visualizáis lo del colegio. O sea que hay una frontera donde se eh, separa claramente la vida doméstica de la vida académica, del colegio. ¿Vale? ¿Eso os ha quedado claro? Como vosotros nos afecta todavía la edad legal por la ley de protección de datos de los menores, no os voy a meter el rollo, si alguna vez lo tengo que meter para los más mayores, ya meteremos el rollo del acceso que tenéis los padres a la información de los hijos. Bueno, eso está legislado, no es que queramos hacer otra cosa. Bueno, vamos entonces a empezar con el primer botón, que es muy fácil de entender y además me va a permitir hacer... Este no lo vamos a ver con los iPads, este os lo creéis. Este primer botón que pone Internet... Lo que hace es bloquear la navegación por internet, no elimina la Wifi, siempre habíamos hablado pues si no quieres eh, navegar le das al botón del router y te lo quitas, te, ya me quedo sin Wifi. Vale, pues lo que hace es eliminar la comunicación del dispositivo con la red, pero no con la Wifi, de forma que este, este sistema se sigue comunicando, el colegio se sigue comunicando para que cuando se lo devolvamos se entere que se lo hemos devuelto. ¿de acuerdo? Bueno, os explico entonces, en verde, ¿qué haría ahora el sistema? Pues le deja navegar, ¿vale? En rojo, si tienes cuatro, los modelos de dos, aplican a todos los iPads que tengáis. Si tienes un hijo, pues nada, lo aplica a uno. O si tienes tres, que ahí es cuando yo quiero ver luego en un futuro cómo funcionáis, porque va a empezar, el uno va a decir, yo necesito no sé qué. El otro, yo no sé cuánto. Y el otro, yo no sé qué. bueno, tocando, tocando cada uno de los dispositivos individualmente, lo ponemos del color que queremos. Y siempre recordar, aplicar. Una vez lo aplicamos, los que tengan el iPad 2, 3, 4, menos el que tiene el 1, ya no podrán navegar por Internet. ¿Vale? Con esto podemos además filtrar en navegación por YouTube. ¿vale? ¿Cómo? Pues mirad, este perfil naranja, que está ahí establecido, es un perfil personalizado. Que yo lo he creado con las, eh, o me han ayudado a crearlo, con las diferentes direcciones de hojas web de vídeos. Por poner algunas, ¿no? También podríamos haber decidido que no vean nada de coches menos áudicos. Ese filtro personalizado, ese es el que funciona en ese momento. Si lo, si, lo, si lo aplicamos con el botón naranja, se aplica a todos y en ese momento ya no se puede navegar más. A través del navegador no se puede ir a YouTube. Bueno, recordad que estamos construyendo sobre lo que tenemos. Y lo que tenemos es que nosotros no trabajamos con la aplicación de YouTube. Por lo tanto, ese botón que hay allí arriba que pone YouTube lo que hace es eliminar la aplicación la hace desaparecer. Vamos a hacer una pequeña prueba con los iPads que tenéis, que sí que le hemos puesto YouTube, para que los veáis, y lo que voy a hacer es que les vamos a quitar la aplicación. No sé si lo vais a ver bien los demás los que estáis sentados, pero no sé dónde están los iPads. Sí, pero bueno, si les lleva su tiempo a hablar con él. Vale, llevo unos 10 segundos. Ya ha desaparecido aquí, ahí habrá desaparecido. ¿Vale? A ver, entonces, yo esto lo he hecho simplemente para empezar a demostrar que las cosas desaparecen así. Vale. La cuestión es, ¿para qué sirve un botón? que haga es eliminar la navegación por YouTube. En vez de tener que hacer algo más complejo, que es un filtrado por web, que ese botón ya automáticamente dándole también elimine la navegación. ¿Vale? Eso, como sois el piloto, pues vais a ir creciendo con estas cosas, es que lo tengamos definido para exportarlo a todos los otros. Las preguntas las hacemos aquí no. Sí. No. A nivel institucional, nosotros tenemos abierto YouTube. Luego, un docente en el aula necesita media hora donde no exista nada YouTube, lo elimina. Y tú en casa, lo eliminas o lo dejas. Mamá, tengo que hacer una tarea, tengo que ver un vídeo de historia, ¿qué tal? Vale, pues ¿a qué hora quieres verlo? Buena pregunta, lo que me da pie a mí para decirte que todos estos controles son más al temporizador. Es decir, que tú le puedes decir que le bloqueas YouTube durante una hora. O si lo pones en verde, le podemos decir que lo deja en verde una hora. Una libertad horaria, ¿vale? Y al rato, pues empezará un contador aquí. ...y lo vuelve a, a poner, por ejemplo, vamos a ponerlo y lo ponemos cinco minutos y lo volvemos a aplicar a cada uno de los iPads de vuestros hijos... ...les sale un contador que le quedan cinco minutos para que les vuelva a aparecer la aplicación de ¿vale? Pero <coughs> bueno, ¿qué digo? Que es que yo no quiero saturaros con cómo se hacen las cosas, porque como no tenéis delante para hacerla... ...según salgáis por la puerta y se enteréis que el Madrid ha perdido, os va a entrar tanta tristeza y vais a perder la información... ...entonces esto hasta que no le hagamos el producto... No es a operar, pues va a ir poco a poco. Y ensayo y error. Me voy a equivocar, pero voy a aprender. Bueno, vamos a devolver a todo a su normalidad. Nos vamos a ir. Bueno, a otro ejemplo. Bueno, se ha debido aparecer YouTube, ¿verdad? Bien. Bueno, pues entonces, la cámara. Bueno, pues la cámara es otro elemento que podemos nosotros eh, hacer operativo o no. Ya aquí fijaos, la cámara no lo puedo hacer yo un filtro personalizado. La cámara o está o no está. O está en verde o está en rojo. Si lo pongo en rojo, desaparecerá todo en la cámara. Entonces, en breves instantes, pues ya no está, ¿no? Ha hecho flux. Pasando si queréis por ahí, y ahora la pongo para que vean el flux que aparece otra vez. La voy a volver a poner. Ahora si queréis proyectamos aquí. Nos queda eh, un elemento importante que sería: yo quiero que mi hijo, o sea, o yo quiero que mis hijos a las 11 de la noche no tengan ya navegación. Necesitan bueno, descansar, tienen que dormir. Esto es lo que os hablo del diálogo: es decir, que llegará un momento, me imagino que os podéis también primero de la ESO, pero yo creo que el diálogo, como de primer bachillerato, a lo mejor a las 11 hay que negociarlo igual que se negocia la hora de vuelta a casa, por las necesidades propias del estudio, no por otra cosa. Y entonces, vosotros los padres que no me voy a dedicar, tenéis tareas. Las tareas son programables. Es decir, que si yo quiero programar una tarea donde diga que... Es que no, no a ver. Eh, deshabilitar la navegación y que afecte de lunes a domingo eh, y que la hora de empiece sea las 23, ¿vale? Pues creo esa tarea, la aplico... Y todas las noches, a las 11 de la noche, deja de tener asistencia a la hora. Y tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que lobear, entrar, tocar, etc. Se produce automáticamente, ¿vale? Lo cual esto cada uno luego tendrá que establecer qué es filtro, qué tareas quiere poner, qué negociaciones quiere con los hijos, cómo lo va a hacer. A mí, claro, a mí se me ocurre que una conversación con un hijo debería ser del tipo, mira hijo, nos vamos a querer mucho y confiamos mutuamente. Y de hecho me estás demostrando que lo estás haciendo muy bien. Con lo cual, yo lo único que te digo es que ahora me han dado una herramienta que te puedo ayudar a controlar cuando te pierdes un poco. Es decir, que si ves tú que, tú que tú pasas mucho tiempo en YouTube y no eres capaz de controlarte, pídeme ayuda. Que yo te ayudo. Y negociamos y lo hacemos. Bueno, esto es una parte del diálogo. Y luego está otra parte que es... Pero recuerda que si yo aprecio que tú tienes un problema de control y no me pides ayuda, yo como padre tengo la obligación de ayudarte entonces te voy a ayudar sin que me lo pidas. ¿Vale? Pero creo que son eslabones de una cadena que hay que recorrer. Porque si conseguimos que un hijo en el primer eslabón ya negocia y diga y se comporte, no hay que llegar al extremo de la cadena. Tenemos lo que es la parte educativa de esta herramienta que evidentemente habéis estudiado que tiene pintas de control parental, ¿no? Pero claro que tiene riesgos, es decir, tiene el todo la nada y luego tiene el punto intermedio ese que cada hijo, cada familia, cada padre eh, negociará, hará, hablará, dialogará de una forma diferente, buscando siempre lo mejor, buscando siempre lo mejor. Uh, y me queda, quería contaros otra cosa más, a ver si la veo porque puede ser que me lo olvide. Bueno, el tema de las apps. Vale, tenéis por ahí los iPads, ¿verdad? Las apps del, del iPad con esta herramienta podemos controlar lo que queremos que tengan y lo que no. En cuanto a apps, he hablado de navegación, ahora voy a hablar de apps. Porque realmente yo de verdad os digo que vuestros hijos son muy conscientes con lo de la app. Es decir, a día de hoy, Fortnite no es un problema porque se bloquea el iPad. Nosotros lo que sí es verdad, y ya lo hemos estado hablando con Daniel y con Sergio antes, nosotros por lo que estamos haciendo durante los últimos tres años, sí queremos tender a que no ocurra el bloqueo del iPad. Entonces, eh, les hemos pedido una herramienta que nos van a construir a nivel institucional, que lo mismo que hacemos con el bloqueo, lo que hace simplemente es que se desaparezcan las, las apps inconvenientes. Es decir, que Fortnite. No te dejen utilizar el iPad durante 4 días, sino que cuando instala Fortnite, desaparece igual que la cámara, sólido. De modo que sigo utilizándolo, pero no puedo dedicar tiempo a él. ¿Vale? Entonces iremos mejorando, que ya nosotros hemos visto sobre lo que nosotros hemos construido. Hemos probado la herramienta, hemos hablado con ellos. Además les ha gustado cómo pensamos y ven un colegio bastante bien construido y dicen aquí hay sitio para seguir creciendo y ver opciones. ¿no? Y eso es lo que pretendemos. ¿Vale? entonces. Yo voy a aplicar un. un uh, ah, mira, es que aquí he puesto la casa, como que si tú le Bien. No sé ni lo que va a hacer. Espera. A ver. Cultura personal apps. En apps, esto es muy fácil. Tenéis tres perfiles, ¿vale? O sea, podéis diseñar perfiles. Podéis diseñarlo para que esté ya diseñado y yo solamente. El iPad de Jaime en casa. ¿Vale? Jaime en casa. Entonces, en este. De aquí busquéis la aplicación que quieren tener. Por ejemplo, si yo busco Kahoot, me trae Kahoot y me lo coloca en un dispensario de aplicaciones disponibles. Entonces, yo lo que hago es crear una lista blanca que serán solo aquellas aplicaciones que quiero que el niño esté utilizando. Entonces, trasvasaré Kahoot aquí si me hace falta. Yo lo que he hecho es poner Socrative, Safari y iTunes. Entonces, pues ahora todo lo que tenéis en el iPad debe desaparecer. Ya sabéis que quedaros con esto el botón iPads supervisados, elijo los iPad, los pongo en naranja, porque aquí no es todo nada, es o tienen las apps o le dejo las que yo quiero, aplico el perfil S, que espero que sea ese, no sé, no Y ahora, en un momento, tiene que hacer algo. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, veo que ya os tengo en el bolsillo, entonces ya os puedo decir el de precio. <risa> Bueno, entonces vamos a hacer lo contrario, venga, vamos, venga, Pedrito, que te has protocado bien, va. Sigo pensando que a pesar de tener una herramienta de control parental, lo que tiene que estar muy claro es que el Fortnite no es educativo. Entonces, ahí no hay negociación. ¿Vale? Eh, hemos notado, y esto es una experiencia ya docente, y hemos notado una experiencia, que el año pasado se ha producido la primera salida de alumnos del colegio, la primera salida, digo, los de bachillerato, pero también vuestras fases intermedias, Entonces, vosotros habéis llegado a sexto, ¿no? habéis hecho un cambio de dispositivo en no, de eso la mayoría, os habéis quedado con el antiguo, ¿vale? Y lo que hemos notado en, el, en ese proceso es que han disminuido eh, casi a nivel basal en una gráfica el número de incidencias disciplinarias.